les quiero agradecer por estar en público y por escuchar esto que les voy a cantar es que estuve estuve practicando amigos ah, oh, oh, sí. y todo eso así que, que espero que me hagan aplausos risas y ánimos Muchas gracias, ahora empezamos. ¡Ah! Llevo tiempo cantándoles una canción. Ah, Muévanse un poquito y canten conmigo. Oh sí. 5, 6, quiero que ustedes me animen. Eh, eh, eh. Yo soy una cantante que practico mucho su voz. Yo quiero a ustedes y gracias por escuchar mis canciones. Estoy todo el tiempo pensando en ustedes. Uh, uh. un montón a mis a mis fans como tú y tú y tú y tú y tú ahora cambiamos de canción yo siento eh, yo a mí me costaba cantarles una canción pero con el tiempo aprendí a que ustedes guste mis canciones, eh, eh, yo los quiero a vos, yo te quiero a ti y a ti. Ahora les deseo un feliz día. Espero que les guste el aroma de esta pata. Yo recién me bañé. Sé que suena un poco grosero, pero es que recién me bañé. Un poco sucia esta la media no me importa porque juntos podemos colaboraciones colaboraciones y, can y cantando se aprende me ha costado mucho practicar mi voz llevo tiempo practicando mi voz pero cantar es una canción a ustedes mismos, yo los quiero con todo mi corazón Y pienso en ustedes siempre Y ahora les canto otra canción ¡Muah! La primavera es lo mejor que es para ustedes Ya casi se aproxima el verano todos felices, los quiero mucho, yo los quiero y adiós. ¡Muah!